Fantasmitas, ¿cómo están? Y bienvenidos al Cringe Paranormal ¿Cómo están hoy? Hoy sí nos hizo favor acá Su Majestad El Gordo de contar con su presencia y como siempre pues nuestro invitado especial Sonic.exe que pronto va a tener una amiguita, así que yo les recomiendo que se queden pendientes del canal porque tengo planeado hacer como una nueva sección aquí en el canal, eh, a lo mejor solamente va a ser temporal pero muy interesante porque va a ser un rato también para mí, pero bueno el día de hoy fíjense que como les platicaba por Instagram, si no me siguen en Instagram se los voy a dejar aquí para que me sigan. Pues me encontraba un poquito bajoneada Así como que no de tan buenos ánimos Ya saben, las hormonas A veces pegan más, a veces menos Y estas me pegaron más Y me encontraba en TikTok llorando Con todos los TikToks que veía de gatitos Buenos o malos o chistosos Yo lloraba Y de repente empecé a ver un montón de videos Porque pues ustedes saben que yo siempre estoy buscando Nuevas cosas raras y me llegan solas y demás Y vi un montón de personas Bueno, de TikToks en inglés Que probaban cierta aplicación Llamada Ghost Ghost Observer Y pues se supone que es para detectar si hay como fantasmas aquí en tu casa y demás Así que pues bueno, lo vamos a estar poniendo a prueba El gordo pues ya se durmió Aquí les dejo mi TikTok, ya vamos a llegar a los 100.000 mil por allá Entonces yo les recomiendo que me sigan porque también subo contenido interesante Casos minis, o sea, minis, minis por allá también Está muy bueno Y en la parte, en la parte de aquí abajo les dejo mi Facebook Todos los días tienen memes y ahora sí, vámonos a probar estas apps derechito por allá Recuerden que subo cuatro videos a la semana, entonces este es el cuarto video O sea que tienen tres de esta misma semana que subí Pero bueno, aquí estamos en mi celular eh, Las aplicaciones que vamos a probar hoy, como les dije eh, La primera va a ser Ghost Observer y la segunda es Ghost Tube Que básicamente supone que hacen lo mismo Las dos recomendadas de TikTok, vamos a ver qué tal y bueno, como siempre en estos videos voy a estar grabando mi pantalla, no sé si lo voy a poder poner como por aquí, me voy a hacer un poquito para acá por si acaso. Y si no, si veo que se buguea mucho mi compu, pues simplemente la pantalla del cel o sea la grabación de mi celular, ok. Así que... Pues vamos a investigar si aquí hay algo Como ya les había platicado yo de repente En esta casa, ya tengo como seis meses aquí Pero cuando yo me encontraba abajo Se escuchaba un montón de cosas ahí arriba Como pasos, como que alguien andaba en los cuartos Yo subía y no se escuchaba nada O sea, solamente era como que arriba Así que bueno, vamos a grabar mi pantalla Ya andamos por acá Bueno, primero vamos a probar Pues la primera que les dije El Ghost Observer Que es este que tiene los dos ojitos mirar el radar, hay un sonido de alerta cuando se detecta un fantasma y supone que está, ahí es scanning escaneando agradable siguiente, hey um, giro de vuelta el radar localiza el fantasma date la vuelta para enfrentarlo ok los fantasmas están hablando, asegúrate de encender el sonido, escucha los escucharé, hecho Está, el sensor está calibrando, no sé qué significa eso de abajo, UMF, K2, REM y Gauss, ¿ok? Ok, ya estamos aquí, aquí estoy yo, aquí está mi mano. Uh... Ghost signal acquired. Okay, ¿Qué es esto? Shh. Ni, ¿no vas que está encima de ti. ¿Eh? ¿Te importa, cero? Ok Estoy diciendo algo Signal lost. Ya se perdió la conexión con el fantasma. Vamos a ver si encontramos otro. Ghost signal required. Está. Esto está muy raro. Dice, esto está más fuerte. Dice, eh, desconocido edad 2326 años, frecuencia... Pero bla, bla, bla. Ok, ¿qué les parece si... Ok, voy a dejar la cámara aquí grabando, ustedes cuidan al gordo y van a ver aquí la pantalla de que voy a ir subiendo, a ver si detecta, detecta algo arriba. Así que, vamos a ver. ¡Me está persiguiendo! ¡Me persiguen! Signal lost. Ghost signal acquired. Signal the lost, Ghost Signal acquired. Definitivamente Este estuvo súper loco O sea El fantasma de lo cuarto Ay no Eso ah, Siento que, que vale la La pena Esta, esta aplicación Me gustó bastante Nada ah, No sé Díganme en los comentarios si ustedes se atreverían a probarla O no Díganme ¿Qué hizo el gordo mientras? Porque ahí arriba es el que estaba Como muy insistente Y no me dejaba Hasta que me bajé Y acá Pues uno O sea De repente uno aquí chiquito Y uno de, El último acá Andaba flotando Ok Súper bien, me gustó mucho esa aplicación Ahora, vamos a probar la siguiente Que es Ghost Tube Así que ya estamos acá en el micel Ghost Tube Bienvenido a Ghost Tube Uso Ghost Tube para grabar pruebas durante sus investigaciones Paranormales, pues muéstrame cómo funciona Porque no sé Magnetómetro, utilice magnetómetro incorporado en su teléfono Para detectar fluctuaciones En la energía magnética dentro de, Cerca de su dispositivo Probarlo mediante la celebración de un teléfono Un imán Ok Uh, Hola El fantasma diccionario contiene una lista de nombres y palabras de uso común Las palabras son seleccionadas en base a las lecturas Toque... A ver. Detector de proximidad El detector de proximidad en su teléfono puede ser activado si un objeto físico viene a pocas pulgadas Probarlo mediante la celebración de palma de su mano Ok Usar la grabadora de voz durante sus investigaciones y el visualizador de detectar sonidos que no se escuchan en el momento de la grabación Bla bla bla bla bla Está calibrando, vamos a... Ya estamos en volumen máximo Hola Ok, me voy a dar otra vuelta allá arriba y ustedes siguen viendo al gordo, pero van a ver aquí la pantalla para que vean más o menos qué va pasando, si es que pasa algo, así que pues vámonos para arriba. Ok, este, como ustedes pueden ver, pues tiene ahí como varias herramientas Si es que hay algo, creo que esta convendría más eh, usarla como por ejemplo en un cementerio cosas así Estaría padre, estaría interesante Si quieren que la prueben en un cementerio, ayúdenme eh, con este video a que lleguen más likes Y yo sé que así si sí quieren que vaya a un cementerio a probar estas aplicaciones pero bueno, díganme en los comentarios ustedes qué les pareció, eh, si, pro, cuál probarían, en dónde la probarían y si las probarían en alguna de estas dos aplicaciones. Y pues qué opinan de lo que apareció aquí, si hay... o sea, ¿ustedes qué, di qué dicen? Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Ya hacía falta eh, uno probando aplicaciones malditas. Próximamente viene la parte 2 de Randonautica y muchos otros videos. De todos modos, si quieren que hable de algo en especial, díganmelo en los comentarios. Los estoy leyendo y mandándoles Heart. los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente video. Les mando muchos besos. Bye. Holi boli, los saludos de hoy son para Rebeca Herrera, para Mario Cas, para Giselle Tlaxo... Tlacoxolal, creo, Jocelyn Abril y Ariana de Luque y los seis comentarios del emoji secreto de Instagram. Los quiero, nos vemos al siguiente.